Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal donde veremos cómo van a ser, por ahora, cómo se muestra, cómo van a ser los puzzles y cómo hacer la exploración en mundo abierto de Wuthering Waves gracias a un gameplay de un canal que se los dejaré en la descripción, que sube gameplays y voces y peleas de Wuthering Waves, básicamente sube información actualizada y probablemente reaccionaremos. Algunos videos de esta persona en el canal Así que suscríbanse, activen la campanita Para no perderse nada Así que bueno, lo vamos a poner 3, 2, 1 Ahí dice el logo de la persona Ok, claramente el juego está en chino Porque ahorita está en una fase muy Pues está temprana de desarrollo Entonces, pues le falta Ok, primero que nada, el combate, como siempre lo digo, es una locura. El combate es una locura. Es muy movido, es muy rápido, no veo nada. Aquí puedo... Aquí podemos ver cómo ya se los hace y saca un personaje con pistolas. Okay, agarra loot. Esto es igual que otros juegos parecidos. Y ahora vamos a pasar a la exploración. Aquí podemos ver que donde estaba era como un área, como un área como, vol como volcánica y ya aquí está lo que es el mundo abierto. El mundo se ve bastante bien. O sea, se ve bien. Es muy acorde a la temática. Vuelvo a repetir que el juego está en una fase temprana de desarrollo. Si pueden ver que todo ya está hecho, pero al juego le falta. O sea, el juego, no sé si vaya a salir este año, lo veremos, o tal vez pueda salir una beta cerrada o algo por el estilo. Eso también lo veremos. Pero el juego sale el otro año, porque lo digo yo. Y si sale antes, pues gracias a Dios. Ok, aquí podemos ver cómo se está haciendo un boss Se está haciendo un weón, tira la ulti, usa las pistolas Se lo revienta y abre el loot o sea, o sea, el combate es una locura hermano, es una locura La movilidad también, se agradece bastante que hagan ese tipo de cosas Porque la movilidad en estos juegos es muy importante pero una movilidad que se sienta, ¿me entienden? No simplemente ir en una moto o simplemente ir caminando. Una movilidad que, que vayas saltando, vayas volando, te balancees, como es en este juego. Es simplemente espectacular. Bueno aquí podemos ver que pues van una. Va como en el Fortnite. Aquí podemos ver que se pelea contra unos enemigos y los revienta. Ya reaccionamos a este personaje anteriormente Lo tienen en una tarjeta acá, el showcase de todos los personajes que hace, Femeninos, se puede decir Ahí podemos ver cómo se balancea, es, es simplemente muy chido O sea, cambia de personaje y se balancea de nuevo Y luego saca la sombrilla, es muy muy muy bueno es, Se agradece un montón que hagan este tipo de cosas Es bastante bueno Ok, aquí hay como unos estilos de jabalí robots, no sé qué es se poronga. Cambia personaje... Ok, no, enti no entiendo nada. Es el estilo de combate de este videojuego es simplemente y llanamente muy satisfactorio. Es por eso que lo estamos cubriendo. Porque a mí personalmente me llamó mucho la atención su estilo de combate así tan rápido, tan tan flashy tan explosivo. Es simplemente muy, muy... Es muy entretenido. Porque tú ves otros juegos como Genshin Impact o Tower of Fantasy o el futuro Blue Protocol y el combate pues es más lento que este. O sea, tú ves el Genshin Impact y el combate pues es diferente, es más lento y todo. Ves el Tower of Fantasy que tal vez es un poco más suave, más rápido, pero luego ves esto y... No tiene punto de comparación Es simplemente mucho más rápido O sea, agarras al enemigo Le pegas, lo mandas para arriba le haces un Lo mandas para abajo Le tira la ulti, cambia personaje, vuelve a saltar Es... Miren mira la movilidad O sea, no está escalando, está corriendo O sea, vas rápido ¿Me entienden? No simplemente te paras a escalar Tan, tan, tan, no Literalmente sube corriendo Y eso hace que El juego se sienta no sé, a mí personalmente me gustó un montón Y es lo que me llama más la atención Eso fue lo que me llamó la atención Más que con otros juegos Aquí vamos viendo un poco Aquí como ven como cargan las texturas El mundo se ve bastante bien Claramente Le falta desarrollo, pero bueno Vamos a adelantarlo Al minuto... 635 Aquí podemos ver cómo está explorando, cómo rompe una piedra Para Para obtener loot básicamente Entonces como el menú de farmeo no estoy muy seguro que era Claramente el juego está en chino y no lo entiendo, solo visualmente lo podemos entender Sí, sí se ve Si sí se ve que al juego le faltan cositas Un poco las animaciones Podemos ver ahí, a lo lejos, que cargan árboles, que cargan las texturas. No sé si lo vayan a cambiar. A lo que quiero llegar es que básicamente le falta desarrollo el juego. O sea, sí tiene... Está muy avanzado, pero le, le faltan muchas cosas. Claramente. O sea... Ya, ya, ya, ya, ya, ya, o sea, pueden ver que o sea, cambia a de personaje. Lo manda para arriba, le tira la ulti, le hace un chingo de daño. Lo revienta. O sea... Ok, algo que estoy viendo es que la, el loot, así cuando recoges el loot, es igual que el Genshin. Así le das a la F y se ponen así en filita. En filita, eso es algo interesante. Ok, algo que estoy viendo es que el mundo es como muy variado. Es como, estás acá en, en los árboles, y luego pasas a un lugar como seco, volcánico, muerto. Eso sí eso es básicamente porque el juego tiene una temática posapocalíptica, un poco futurista. Es como que, un poco de ambas. Es como, ves los árboles y todo viejos, y luego la temática futurista. Porque ves las pistolas, ves la, la tecnología, ves los enemigos, que son como bichos del demonio. O sea... O sea, algo que noto es que como que cuando cambias de personaje, como que como que, como que que el otro se queda y como que le ayuda. No sé si sea un bug o, o simplemente sea así, pero es algo que estaba notando. Ven, ahí se ve el personaje. No sé si le da algún, algún tipo de bonus como en los juegos de pelea que, que cuando cambias de personaje o algo así puedes pedirle como ayuda o así para que lance un ataque. Son cosas que... Iremos cubriendo mientras más saquen noticias, esperemos que este año, 2023, saquen una beta cerrada O una beta abierta, mejor dicho, una beta abierta Para que así la podemos jugar, porque yo la verdad me, me encantaría probar este juego, claramente y Incluso si sacar una beta cerrada, me gustaría entrar, ¿me entienden? Porque yo quiero jugar este juego Es, es más que todo, me gusta el juego y lo quiero subir y ya está bueno, aquí seguimos viendo un poco del juego casual, un poco de, de lo que es la exploración y los combates. Ahí podemos ver como que cae un holograma, no sé qué sea eso, si algún... Supongo que será algún estilo de puzzle. Y ahí recoge el loot, todo muy bonito. Y bueno, ya eso ha sido todo el video. Mis impresiones han sido más que todo positivas. El combate es una locura. La exploración es una locura. La movilidad que tiene el juego es muy buena. Cosas que me gustaría que mejoraran. Mmm, tal vez cuando recoges el loot, que no tengas que darle a la F muchas veces, como en el Genshin Impact. Supongo que los jugadores de Genshin Impact entenderán. También me gustaría que el mapa fuera un poco más grande y todo. Pero, o sea, no le podemos pedir mucho a un juego que está en desarrollo. Es como. No se puede, simplemente doy mis impresiones La verdad, me encanta este juego Lo quiero jugar, la verdad me encantaría probarlo Y supongo que muchos de ustedes También, así que si quieren ver más videos Como este, más noticias, rumores Leaks, todo lo que salga Recuerden suscribirse, dejar una campanita Un me gusta y por favor Dejen un comentario Así que nada, este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado, yo soy Citra Y nos vemos en la siguiente